Bueno, entonces, ¿Qué fue lo que pasó con No, no, yo no he pasado nada, que él me dio un par de galletas y yo le, le, le bregué, porque yo, dime tú. ¿Cómo que le bregaste? Yo le bregué? le bregué lo que se le hace a los tiguerones y me dio yo le di también. ¿Y por qué tú te has detenido Por eso mismo, por eso mismo. Yo no tengo que mandar nadie. dices que te has metido varios hechos? No, no, yo no tengo querellantes, no tengo de nada, el querellante mismo es ¿Cuándo el... ocurrió esto? Eso fue, eso fue hace un par de meses atrás. Cuando tú que querellantes, ¿a quién te refieres esa persona? El ¿Y? querellante mismo, él mismo, el que me el que me dio la galleta, yo le di su pepazo. Visto, visto, él me dio una galleta, y yo le di su tiro. Anteriormente habían tenido problemas. ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Por eso mismo, porque me dio. ¿Qué tiene que decir entonces? No, no, que la fiscalía que tome la decisión, que Simón Lorenzo Rosario de malsa.